Todos los que participaron de la meditación anterior ya han experimentado un poquito sobre el tema de la libertad y ahora vamos a construir juntos una pequeña historia. Cuando hablamos sobre libertad, podemos encontrar en la naturaleza varias imágenes que nos hacen recordar de este estado libre, liviano ustedes pueden eh, decir ejemplos en la naturaleza de una imagen que uno pueda sentir que sea relacionada a la libertad que nos recuerde este estado un río, las aguas fluyendo una montaña y el mar. la montaña y el mar un ave, un, ave. un ave volando vamos a utilizar este un pájaro volador todos asocian o asocian asocian un pájaro volador con estado de libertad Sí, ¿por qué? Tiene libertad para deslocarse para donde quiera. El espacio arriba no tiene obstáculos, de impedimentos. Puede alcanzar más distancias. Puede tener una visión más amplia que más por poder volar, alguien dijo, porque puede volar y poder volar es también tener una sensación de peso no de poder estar libre tener otra, perspectiva. tener otra perspectiva entonces todos un poquito nos identificamos con este pájaro y nos sentimos bien al experimentar esta libertad entonces todos visualizamos este pájaro volando, teniendo esta experiencia y disfrutando de este espacio libre de obstáculos, liviano pero en algún momento este pájaro viene a la tierra y por un descuido se cae en una trampa lo agarran y lo ponen en una jaulita Ahí está dentro el pajarito en una jaulita. ¿Qué hace el pájaro cuando se ve dentro de la jaulita? Y se da cuenta que está ahí. Eso, antes de se entristecer, se queda todo estresado, ¿verdad? Y trata de salir. Entonces, va a tratar de volar, pega contra la jaula y cae vuela para allá, se pega contra la jaula y cae, se lastima pero usa toda su fuerza y energía para tratar de salir de esta situación porque él sabe que ahí no es su espacio, su, su lugar entonces él pone esta energía para salir pero la jaula lo bloquea entonces él va a tratar varias veces hasta que se cansa y cuando se cansa ya su actitud cambia entonces ya deja de tratar, porque él siente que se va a tratar, huir de esta manera, no va a lograr, entonces deja de tratar de huir, y cuando se cansa también se entristece, entonces el canto del pájaro ya, es, ya no es más el mismo, entonces poco a poco ya va dejando de cantar, y ya no es más el mismo pajarito que era en su estado de libertad. Entonces, las personas que lo aprisionaron y lo dejaron en la jaulita, lo hicieron tal vez para satisfacer un deseo de poseer algo bello y traerlo para dentro de sus casas pero lo que era bello ya no es más bello, entonces los dueños ya no están más felices de contentes, la felicidad que obtuvieron trayendo el pajarito dentro de la casa ya se fue porque el pajarito tampoco es del mismo, entonces los dueños ya están tristes también porque el pajarito ya no nos hace feliz, entonces los dueños resolver, resol, resuelven abrir la puertita de la jaula y ahí está el pajarito pero el pajarito no se da cuenta que la puertita está abierta porque él siempre trata de volar o siempre trató de volar en dirección a la ventana porque él solo vía el cielo y solo volaba hacia dirección y la puertita quedaba de este otro lado entonces el, pasa, el pajarito no se da cuenta ahora pensemos de 0 a 10 cuánto cada uno de ustedes se identifican con este pajarito de 0 a 5 o de 5 a 10 ok entonces ¿qué significa esta jaula para nosotros en nuestras vidas? Los apegos. Los apegos. miedos. La rutina. Yo fui a buscar en el diccionario. ¿Ustedes ya tuvieron curiosidad de ver el significado de la palabra libertad? Uno de los conceptos, dice que es un estado o condición de un ser que es libre y que es libre para el diccionario, muy interesante es alguien que no está en el cárcel en la cárcel y también que no está sometido a la voluntad de otro entonces es el mismo estar en la cárcel enjaulado físicamente que estar sometido a la voluntad de otra persona, que no necesariamente es una cárcel física, pero que aprisiona y tiene el mismo poder de quitar la libertad de uno. Entonces, este concepto también se relaciona con dependencia e independencia. ¿Hasta qué punto yo soy dependiente de algo? de objetos, lugares o personas, hasta qué punto yo mismo creo creo las jaulas donde estoy viviendo, hasta qué punto yo permito que mi felicidad o mi estado de libertad, de bienestar dependa de cosas que están afuera de mí, cuando yo siento que mi felicidad está relacionada a algún objeto, de tener un buen carro, de tener algún equipo, aparato que me dé más comodidad, y se si tengo y después deja de funcionar, ¿cuánto eso me afecta? Y en relación a una dependencia de un lugar, quisiera hacer un viaje, para tal país, o para la playa, o para la montaña, hasta qué punto mi estado de bienestar y felicidad depende del lugar donde estoy. Si no puedo estar feliz en el lugar donde vivo, ¿qué pasa? Soy dependiente de estar siempre en un lugar que idealizo, donde voy a estar feliz. Y hasta qué punto mi felicidad depende de una relación, ¿De, ser, de complacer personas para que las personas me reconozcan, para que yo sea, para que me acepten, para que me amen. Y hasta qué punto yo hacer todo eso transforma el pájaro volador que yo era en este pajarito triste que ya no sabe más cómo volar, que ya no tiene el mismo canto y que ya no siente que tiene poder para salir en la jaula mismo cuando hay una puertita abierta entonces es como un ejercicio para que cada uno de nosotros en nuestras vidas seamos capaces de reconocer cada una de estas situaciones, o cuánto está presente en mi vida, y cuánto yo puedo reconocer, es el primer paso reconocer, y luego que reconozco, yo puedo elegir, porque ahí está otro concepto de libertad, que es una facultad y un derecho, de las personas para elegir, de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad entonces es conducir mis acciones de acuerdo a, a ciertos principios a ciertos valores cuando yo dejo mis principios de lado y paso a actuar de acuerdo con mis dependencias pierdo mi poder y vuelvo a perder mi libertad pierdo mi derecho a elegir cuando no tengo elección no tengo libertad y cuando tengo elección tengo responsabilidad porque la libertad está relacionada con la, con la responsabilidad porque elijo de acuerdo con la forma como quiero conducir mi vida sabiendo que cada actitud mía que cada actitud va a tener un efecto entonces junto con la libertad tengo que tener principios de vida y qué es que yo más quiero para mi vida será que yo logro Seguir manteniendo mis principios de vida en cada situación en que vivo, sea en el trabajo, sea en mis relaciones familiares, sea con mis amigos. ¿Será que me cuesta mucho mantener mis principios o es fácil dejarlos de lado para asumir conductas o condicionamientos que a veces estoy expuesta pero sé que voy a ser igual a los demás. Y a veces cuando asumo principios y valores que creo, es que, que, creo que yo quiero para mi vida, voy a pasar a comportarme o a actuar diferente de la manera con que las personas esperen que actúe voy a sentir miedo de ser rechazada, de que las personas ya no me reconozco más de que ya no sienta pertenencia al grupo que yo pertenecía ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el momento que yo tengo para elegir qué hacer entonces la puertita está abierta y yo puedo elegir y digamos, el pajarito se dio cuenta que volviendo la mirada para el otro lado, que sería el lado de la puerta, no de la ventana, la puertita estaba abierta. Entonces él camina hasta el borde de la puertita. Puedo salir. Y ahí el tercer concepto de libertad, que sería... La ausencia o la falta de impedimento para hacer lo que yo quiera hacer. Está el pajarito en condiciones de salir, pero hay algún impedimento. ¿Qué es que lo impide salir? Mismo con la puerta abierta y mismo sintiendo que la jaula lo quita su libertad, su alegría de vivir... El miedo, el miedo a este rechazo, el miedo a no sentir más pertenencia, se paso a hacer las cosas de otra manera. El miedo del desconocido, porque dentro de la jaula yo sé que puedo vivir, pero sé también que hay un costo, yo vivo la incomodidad de vivir en mi zona de confort. A veces siento que la zona de confort me mantiene, pero al fondo me trae una incomodidad que yo no sé qué es, pero al mismo tiempo me agarra ahí, porque me trae una seguridad de saber dónde estoy, cómo va a ser mañana, que no tengo que preocuparme con ciertas cosas, pero al mismo tiempo es una falsa situación de confort porque el alma nos siente alegría, nos siente felicidad, siente miedo. Y cuando actuamos con el miedo, hacemos elecciones equivocadas, y hasta mismo nos llevamos a una vida de engaños, para justificar todas las actitudes que yo baso a partir de mis propios miedos entonces hasta ahí ¿quién se identifica con el pajarito? sí todos estamos ¿y qué ustedes harían en el lugar del pajarito, ya que todos nos identificamos volaría o no ya reconocemos las jaulas que tenemos ya reconocemos lo que nos impide o nos genera un obstáculo para tomar esta, esta actitud y ahora volamos o no ¿Qué nos falta ¿Qué nos falta para salir de este ciclo en este caso del pajarito el miedo, el miedo. Le, le falta el coraje. ¿Por qué tampoco él tiene coraje y valentía para dar este paso al desconocido? Porque él se olvidó que era un pájaro. De tanto tiempo de estar en la jaula, ya se había olvidado de la experiencia de volar. Se alejó tanto de quien él realmente era que ya estaba confundido para él, ella era un objeto de decoración porque estaba en la jaulita, las personas lo vio, él recibía la comidita y ahí estaba se desconectó de su verdadera naturaleza entonces como don Gerardo dijo nos desconectamos de nuestra esencia y lo que nos va a ayudar a dar este paso de coraje es volver a conectar porque nuestra esencia es la libertad pero ya lo sabíamos nos había olvidado porque nos identificamos con este objeto de decoración con el cuerpo con el ego cuando uno se identifica con el cuerpo que tiene el cuerpo los órganos del sentido entonces Todas las informaciones externas, o nos jalan, o nos repulsan. Eh. Repelen, no repelen. Eso. O nos atraen o nos repelen. ¿Se escucha algo bueno de mí? Ah, sí. Esta es mi amiga, porque habla bien de mí, le gustan las charlas. Ah, no, pero la otra ya no le gustó porque entonces ya no no hablo más con ella si veo cosas que yo creo que están bien hechas así ah, lo valoro estoy tranquilo pero si veo cosas que creo que es injusta o que no están siendo hechas de la manera que yo espero que sean ya me enojo si yo pruebo algo que me gusta como más y hasta sin límite, pero si yo pro, pruebo algo más amarguillo que no me gusta, ya nunca más quiero volver a comer, entonces somos reactivos, la mente es quien experimenta a través de los sentidos, y la mente experimenta sabiendo lo que da placer, placer lo quiere más, y lo que le da dolor, ya no quiere más, pero no disierne lo que es bueno para uno o no, entonces despertar la conciencia, es poder discernir si lo que la mente está haciendo, me está trayendo daño o beneficio, porque la mente también puede ser considerado como órgano de sentido, del sentido, porque todo experimentamos por la mente. Y cuando la mente está comandando el cuerpo, ¿qué somos? ¿Esclavos? ¿Quién es esclavo de la mente? ¿No puede controlar los pensamientos que tiene? no puede controlar la calidad de los pensamientos, muchos de nosotros caemos, caemos también en esta situación de no poder controlar la mente así como controlamos la mano, todos suban la mano y bajen. Ahora, todos dejen de pensar basura por un día, Dejen de tener pensamientos inútiles o preocupaciones al respecto del pasado o dudas al respecto del futuro. Logro. Más difícil que la mano. Muchas de las veces actuamos en base al ego, que es una imagen que yo creo que no soy yo, pero yo creo que soy. Y el ego va a querer alimentarse, y va a utilizar las relaciones, va a utilizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, para ser reconocido, para llenar nuestros vacíos, para recibir amor, para recibir... Y recibir, y recibir, y tratar de llenar estos espacios vacíos. Pero yo no soy eso. Yo me equivoco. A veces logro recibir algo que me hace contento, pero eso me quita el poder, porque recibo algo de fuera, como las dependencias. Siempre que sigo dependiente de esta felicidad disminuye mi poder y aumenta más la dependencia y el ciclo regresa y cuando me identifico con el ego siempre caigo en este ciclo entonces si me identifico con mi cuerpo o con el ego estoy viviendo como el pajarito que está con la puertita abierta pero que ya no sabe más quién es, no sabe más que puede volar y siente que es este objeto de decoración, que solo puede vivir dentro de la jaula, porque es ahí que él sabe que puede mantenerse. Y la otra manera de percibir quién yo soy es volver a conectar con la esencia. ¿Y cuál es la esencia del ser humano? es del ser espiritual, no es del ser físico, es del ser espiritual, el alma, el espíritu, y cuáles son las cualidades del ser espiritual, ilimitado, eterno, amor, paz, sabiduría, es como libertad, es como el pajarito volver a sentir que es libre para volar y que lo sabe hacer. Cuando uno puede conectarse con eso, ¿cuál va a ser la expresión de uno? Cuando uno pueda realizar acciones a partir de esta conciencia, ¿cómo uno va a expresarse? No importa si hacemos todas las cosas iguales todo el día como vimos que la rutina también puede ser una jaula pero cualquier actitud que yo haga con esta expresión desde el alma qué va a transmitir va a transmitir lo que soy si estoy llena plena de amor voy a transmitir eso si estoy en paz voy a transmitir paz ya no voy a estar en estado de conciencia de cuerpo y ego que necesito para ser feliz que tomar causando sufrimiento muchas veces a mí mismo y a los demás pero en este estado de conciencia cuando yo doy lo doy porque yo desbordo yo soy eso ya no necesito de algo afuera para experimentar la paz el amor, la felicidad, porque ya conecto con la esencia, que ya es eso, entonces la felicidad es ser lo que uno ya es y compartirlo, en base a mis virtudes y mis especialidades, puedo cooperar donde sea que yo esté en el bus, caminando, en el trabajo, en la casa, puedo tener una actitud diferente, yo estoy para cooperar, porque yo soy un alma llena, no necesito que mi familia me llene, más bien yo puedo hacer el contrario, yo puedo ser la luz que puede llegar a todos que necesitan una chispita para volver a recordar que ellos también posuen, son todo lo que están buscando afuera, entonces el pajarito cuando se recuerda de quién es, un pájaro libre que puede volar, tiene el primer paso de coraje y valentía, tiene ya un poder de conocer quién es y el otro poder conectarse con esta esencia y nosotros además de conectarnos con nuestra esencia desde allí podemos conectar con el alma suprema que es el fuente y que nos hace recordar quién somos porque él nunca se olvida nosotros vida por vida tiempo pasa nos vamos desconectando y olvidamos su papel es recordarnos y estar presente para cuando uno se recuerde poder accesarlo. Y cuando uno tiene este acceso, esta conexión, viene una corriente. Como que la luz está, recibe la corriente, ¿qué pasa cuando tiene una luz y llega más corriente? El brillo aumenta. Cuando el brillo de uno aumenta, ¿cuál es el alcance? mucho mayor. Entonces la vida de uno no queda limitada a una jaulita y a dos personas que quieren ver el pajarito cantar. La vida de uno pasa a llevar la luz a mucho más gente cuando llega esta corriente y tiene su brillo más amplio. Y cuando uno nada más compartiendo lo que uno es de esta manera, cuando uno está se expresando así, ¿cómo uno se siente? Es la felicidad verdadera, porque es la felicidad de ser quien yo soy, y porque uno quiere ser libre, porque quiere ser feliz, Entonces, libertad es yo poder dejar de ser quien yo creía que era y poder elegir ser quien yo realmente soy. Y es así como mí. Y en nuestras vidas, poder llevar acciones, poder producir pensamientos, poder relacionar con personas desde esta mirada, desde esta perspectiva desde saber que soy este ser espiritual pero si me olvido pf, regreso a la jaulita y es una constante conquista de libertad libertad no es algo que viene vaya, no es siempre una conquista cada acción es una oportunidad para conquistar mi libertad cada acción tengo oportunidad de elegir en qué conciencia la quiero realizar y de acuerdo con la conciencia que estoy de saber quién soy mi actitud va a ser distinta va a tener un efecto distinto para mí y para los demás yo siento en, en mi experiencia que también he vivido por eso y por esas situaciones y, y siento que, que, que siempre están presentes pero este empujoncito que a veces uno necesita, con la meditación, uno puede practicar, primero tener más experiencias de uno mismo, como el ser espiritual y esta esencia, que ya es libre, ya es feliz, ya es pacífica. Cuando yo no tengo estas experiencias suficientes, vuelvo a sentir las experiencias que tengo con mi otra conciencia de miedo de necesitar de las otras personas para sentir eso entonces la meditación me ayuda a tener más estas experiencias y además de eso me ayuda a conectar con el Ser Supremo no sé en relación a ustedes pero yo nunca yo nunca he como buscado a Dios o necesitado la presencia de Dios porque para mí siempre Dios fue algo que muy relacionado a religión o algo que yo no, no creía y tenía preconceptos, pero veniendo para acá, Dios, el Dios, en Brasil es Deus aquí es Dios, entonces solo de cambiar el nombre ya me suena distinto y conocerlo a través de esta escuela hizo toda la diferencia, porque yo supe que no es una energía como una energía dispersa que está en todos los lados, no es algo abstrato, que no tiene nombre ni forma, que a veces uno no puede conectarse con algo tan abstrato, así como nosotros somos almas, Dios también es un alma, y eso para mí hizo toda la diferencia, porque cuando uno se identifica con el cuerpo y el ego, cómo va a ver uno a Dios, como un viejito que te regaña o te, te ama una hora y después te regaña de otra hora que al final te va a juzgar y cosas así, porque yo estoy en esta conciencia del ego, esta conciencia de todos estos condicionamientos que tuve durante la vida. Pero si salgo de esta conciencia y voy y me identifico como un alma, experimento que soy esta paz, este amor, voy a poder percibir a Dios igual que a mí, pero como un alma. Y Dios tiene un papel y percibir a Dios con un papel me hizo realmente tener fe y, y tener más cercanía, porque uno puede comprender que Dios siendo el alma suprema es la verdad, y que es la verdad, verdad es constante, eterna, nunca cambia, si cambia y después otro día ya no es, ya no es verdad, entonces tiene un papel, el hecho del siempre ser perfecto, ser constante, Siempre ser fuente del amor, de sabiduría, de paz, nos da una referencia, un norte, de quién somos. Siendo sus hijos, somos a su imagen y semejanza, pero como almas, no como humanos. Como humanos estamos muy lejos, pero como almas tenemos la misma esencia. Entonces, ¿cómo experimentar esta esencia?, conectar con la misma vibración que es sutil, que no es física todo eso practicando a través de la meditación nos va a llenar de esta experiencia sin tener que hacer cosas pero sintiendo nos va a recordar y dar poder en, en, en forma de amor otra cosa interesante es que fui a que fui a investigar, es la palabra en inglés, freedom. Freedom eh, tiene una raíz de una lengua anglosaxónica que significa amar. Y el opuesto de freedom, afraid, mi miedo. Entonces tiene la misma raíz, pero con el a. El a, afrente, significa no, no amar está relacionado con el miedo y el amar con la libertad entonces esta conexión con el ser supremo nos llena de amor y todos estamos hambrientos de este amor y tenemos miedo porque tenemos miedo de no ser amados no damos el salto no somos quien somos porque tiene, tenemos miedo de que las personas no nos van a aceptar no vamos a recibir amor de ellas pero si ya estoy llena de este amor que es constante, infinito, verdadero, duradero, Él me da la base para ser quien yo soy, porque ya no siento este vacío y trato de llenar teniendo expectativas o buscando afuera a través de las relaciones de todo. Si soy fuerte con este amor adentro, Puedo expresarme sin miedo lo que soy, porque sé que voy a expresar el bello, el puro, el verdadero del alma, y eso no causa daño a nadie. Mientras que si yo expreso lo que yo creo que soy, yo me equivoco. Pensando que voy a traer felicidad para las personas y pensando que voy a ser feliz, es falso, entonces tengo una vida de felicidad falsa, porque creo que la felicidad está ahí y no aquí, pero esta conexión me trae este sentimiento de felicidad constante, porque me da fuerza para expresarme quién soy realmente, es más sutil, no es la felicidad que a veces uno está acostumbrado a sentir a través de los sentidos, como una emoción, como un placer, no, esta otra felicidad es constante, es, es algo que está presente siempre, independiente de lo que pasa afuera, no me afecta, yo yo me baso con el mundo interno, no con el mundo externo y puedo mantener esta estabilidad. Y cuando usted puede mantener esta estabilidad, usted puede aportar en cualquier situación. Puede la situación ser la peor, pero yo estoy estable, tengo condición de cooperar. Pero si soy la primera persona que me afecta, ¿cómo voy a contribuir? Nada, voy a pedir contribución de la gente. Entonces voy a volver a ser mendigo y a necesitar que los otros me den para que yo sienta bien. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es reforzar esta conexión. Entonces, las alas del pajarito son dos. Una es el conocimiento de quien yo realmente soy. Y el otro es la experiencia. Ok, yo soy eso, puedo experimentar a través de la meditación, a través de ejercicio de introspección, ese espacio que me doy, saliendo de esta rutina de hacer, hacer, hacer, me pierdo, pero se si doy una pausa, vuelvo hacia adentro, doy oportunidad de experimentar lo que sé que soy, combino las alas y puedo volar, y que me da más fuerza para volar más alto, es esta corriente de amor, que voy a recibir del Ser Supremo no voy a querer amor de las mismas personas que están en la misma condición que yo queriendo ser libres pero no pueden porque dependen de los otros no puedo tenemos que, que recibir esta fortaleza, este poder extra de alguien que, que sea pleno ya no de otra persona como yo entonces el papel que Dios tiene en la vida de uno para dar este salto es esencial y a partir de reconocer eso es que pudo tener una relación distinta con Dios, no, no tener la idea de, de Dios de acuerdo con, con lo que yo he escuchado antes. Y la práctica de meditación me permite estos espacios. Junto con el primer paso de coraje que uno tiene que dar. Porque no sé si ustedes conocen la ley del karma. Nada, na, nada va a venir de la nada. Uno tiene que ponerle su parte para recibir el regreso. Entonces el pajarito tiene que dar el pasito no sé si ustedes vieron esta película de Indiana Jones, la tercera no es viejita pero <risa> que tenía Sean Connery que era el papá no sé si ustedes vieron hay una escena que para mí es fantástica no sé si era el papá o era el hijo Indiana Jones que iba yo creo que era el papá que iba a atravesar la puente porque el hijo estaba muriendo y le tenía el antídoto, era algo así era un abismo y el viejito no podía saltar, y tenía que llegar el hijo antes que muriera, y el señor se agarró de una fe y un coraje, cerró los ojos, agarró eso dentro de él, yo tengo que hacer eso, y dio un paso a la nada, como dar un paso al abismo, y dio este paso, cuando él dio este paso, un puente se hizo, ¡Ay! Pero si nunca diera este paso, no habría puente y no habría cómo llegar donde quiere llegar. Entonces, dos cosas. ¿Qué es que uno quiere para su vida? Seguir la incomodidad de la zona de confort. O tomar el riesgo de la vida ser quien realmente es. Porque es para eso que estamos Acá. Entonces, cuando uno sabe lo que quiere, ya tiene una dirección. Pone el primer paso de coraje y va a recibir millones de ayuda. Teniendo esta fe, junto con el conocimiento y esta conexión, uno puede lograr superar este obstáculo interno que uno mismo se pone y volver a expresarse desde su esencia